Hola a todos, mi nombre es Irina Julio, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo hacer un guión audiovisual en el programa Celt. donde dice plantillas del proyecto, escogen la opción audiovisual. El primer paso es colocar la descripción de la escena. Si la escena ocurre en el exterior, colocan X y dan Enter, donde ocurre la escena. Y si la escena ocurre de día o ocurre de noche, dan clic y colocan el plano. El programa les muestra los planos que están disponibles. Dan clic sobre el plano que deseen, luego dan clic y escogen el personaje. Colocan el diálogo del personaje, dan clic y escogen al segundo personaje. Seguido del diálogo, luego colocan si hay otro personaje, lo colocan de esta manera. Este programa también les permite hacer un catálogo maestro del proyecto, donde podrán colocar la descripción de cada uno de los personajes o de las locaciones. En este caso tenemos dos personajes, Ana y Pedro. Si desean añadir una locación, maquillaje, iluminación, ganado, peruquería, de esta manera podrán hacer un, una descripción detallada de cada uno de estos lugares escogemos locación y colocan cuál es la locación, si es una casa o otra cosa y dan aceptar para colocar la descripción detallada de cada uno de estos personajes y de locación dan doble clic sobre el personaje y se les desprende esta lista de todo lo que pueden colocar sobre esta persona, la descripción física detallada el nombre completo también pueden colocar una foto de este personaje solamente dan clic en añadir y escogen la imagen que tienen guardada en su computador. Además pueden colocar toda la descripción física detallada de este personaje. También pueden colocar cuál es la función principal de este personaje y aquí se les, despre se les desprende varias opciones. Si la persona es un mentor, un cómico, un mejor amigo o es el protagonista... Pueden colocar los rasgos claves del personaje, cuál es la meta del personaje en la historia y cuál es el plan del personaje para alcanzar su meta. También pueden colocar cosas más detalladas del personaje como su educación, la personalidad, los gustos, aversiones, hábitos y vicios. Asimismo pueden hacer esto con todos los demás personajes. Para hacer la descripción de la casa, dan clic sobre la casa. Aquí tienen la opción de colocar la descripción de esta locación y pueden colocar una foto de esta locación, dan clic en añadir, cogen la foto que tengan guardados en su computador. Como necesitamos la dirección de la locación la van a colocar donde dice dirección y de esta manera se va a tener una especie de base de datos de todas aquellas cosas que necesitan para la grabación de nuestro video. En este espacio podrán colocar dónde se va a utilizar esta locación, en qué escena. Para saber cuáles son las escenas disponibles que ya hayan escrito, dan clic en lista y escogen la escena que tengan. Como solamente tenemos una, damos clic en aceptar. Además, pueden colocar la información del contacto que les va a prestar esta locación. Aquí la tenemos y también pueden colocar las fechas en que están disponibles en esta locación. Este catálogo maestro es una gran herramienta para todos los directores de una película. Así podrán tener detalladamente todos los personajes de su obra y asimismo todas las locaciones. Además en el guión pueden agregar todas las escenas que quieran. Solamente tienen que dar clic en esta barra que encuentran aquí y, so y escogen la segunda escena. Así podrán tener muchas escenas. Si desean añadir notas a las escenas pueden dar clic aquí donde dice Añadir notas y en este recuadro copian la nota que deseen, algo respecto a esa escena, al personaje o a la locación o a otro aspecto. Para guardar su guión dan clic en Archivo y Guardar proyectos. Si desean pasar su guión a PDF, dan clic donde dice Ajuste PDF. Y aquí tienen su guión justo para imprimir donde dice Imprimir. Espero que haya sido de su agrado este video tutorial y les sirva. Nos vemos pronto. Y muchas gracias.